La sensibilización acerca de la situación de las personas y colectivos en riesgo de exclusión social, sea por motivos de clase, etnia, sexo o poder, es una de las motivaciones más recurrentes de los ilustradores e ilustradoras a la hora de plasmar sus obras. Muchas veces trabajan por encargo de colectivos sociales para hacer campañas de sensibilización, publicaciones solidarias e informativas donde se suele tratar los temas con cierto humor e ironía sin dejar de lado la reivindicación social y el activismo. Pero muchas veces eso significa la exclusión de la rueda comercial, estigmatizando al artista y abocándole a la precariedad. Son numerosas las autoras y algunos autores que se han movilizado gráficamente contra leyes reaccionarias, denunciando el feminicidio o luchando por la visibilización de las autoras como profesionales sin etiquetas de género, un compromiso ideológico en cuanto a su manera de entender el mundo según los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos. Y un compromiso político criticando el modelo de Estado, el funcionamiento de las instituciones o la conducta de los gobernantes. La visibilización de los colectivos que luchan por el bien común, movimientos vecinales, proyectos personales nacidos de la indignación y publicaciones de un tono marcadamente reivindicativo o pedagógico han convivido siempre con los ilustradores e ilustradoras llamadas sarcásticas. Pero no es sólo el sarcasmo lo que reivindican en sus pinturas. Contribuyen a visibilizar unos colectivos estigmatizados por muchos círculos conservadores, políticos y religiosos y a denunciar la discriminación social, laboral y jurídica que muchas personas sufren por apartarse de un supuesto modelo correcto de vivir, sentirse, amar y disfrutar. El uso de la sátira como herramienta para la crítica y la reivindicación social y política está a menudo relacionada con el humor gráfico, un tipo de ilustración tradicionalmente ligado a la prensa diaria y a las revistas satíricas desde sus inicios en el siglo XIX, con revistas como las francesas Le Charivari o Le Caricature o la valenciana, La Traca, hasta las más modernas como La Codorní, Hermano Lobo, El Jueves, U Orgullo y Satisfacción, por nombrar algunos ejemplos, pero también presente en libros, grafitis, exposiciones, cine, teatro... En los últimos años se han publicado numerosas obras que relatan las historias de los padres o los abuelos de los autores y autoras del cómic. Haciéndose eco de la memoria histórica que no nos han contado. La guerra y la dictadura son escenarios tan potentes que multitud de creadores han dado su visión a través de las viñetas. Al mismo tiempo, cada vez son más los docentes que valoramos las virtudes del cómic y su potencial en el aula para enseñar historia y otras disciplinas. El cómic no es solo arte, va más allá: es reivindicación, es lucha, es compromiso. Es expresar lo que se siente con viñetas, pero enfrentándose siempre al poder. Hasta en algunos TVOs de superhéroes, el protagonista se enfrenta a lo establecido, a la norma.